Ya. Buenos días chicos. Entonces, como iba diciendo en, el, en la tercera parte de la investigación, usted tiene que escribir los objetivos general y específico, sí. Siempre respondiendo a estas tres preguntas que se llama el qué, cómo y para qué. Para esto, pues usted va a buscar en, en el internet la taxonomía de Bloom, que es una lista de verbos que le va a poder a usted guiarse para poder eh, bueno, redactar esta parte, sí acompañado de la del verbo infinitivo que termina en ar, er, ir usted pone en este caso el tema y ahí está respondiendo a la primera parte que se llama el qué por ejemplo aquí ha puesto investigar todo lo necesario para conocer más sobre la contabilidad que, ¿no es cierto? ahí está respondiendo el qué ¿Cómo? Acá dice, preguntando más de lo importante y acerca del tema. ¿Para qué? Hasta aquí está el cómo. Sí, ahí está respondiendo la señorita el cómo. Y el para qué, aquí ha puesto, para que las personas que no conozcan sobre la contabilidad tuvieran un poco más de conocimiento. conozcan más sobre, un poco más del conocimiento sobre este tema. Entonces, ahí está respondido lo que es el qué, el cómo y el para qué. Para hacer este objetivo general, no se olvide, en forma eh, indirecta, usted va a responder hasta qué, cómo y para qué. Acá ha puesto otro objetivo, que dice, investigar un poco más de lo que se vaya, de lo que sabe, es muy necesario ya que esto te podría ayudar mucho para esto, se necesitan varias páginas web para que se haga más fácil la investigación sobre el tema de interés. Entonces aquí eh, va a poner una parte que diga objetivo general y objetivo específico. ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta respecto a esta, a esta parte del de cómo redactar el objetivo. ¿Preguntas? ¿No? Ya, entonces vamos con la siguiente fase, que se llama diagnóstico. Me ayuda con la lectura, señorita Vallejo Clarice. La fase de diagnóstico, lea todo lo que está aquí. Llenar la ficha de la propuesta, definición del problema necesita, describe el problema o necesidad, identifica en la, comi, en la comunidad y relaciona a tu especialidad. Ya, muchas gracias. Mire, aquí lo que dice, dice que usted va a llenar una ficha de la propuesta tomando en consideración lo siguiente, describir el problema o la necesidad identificando, identificando en la comunidad lo relacionado a tu especialidad. Por ejemplo, si estamos hablando de lo que es la contabilidad en su comunidad, entiendo que nadie de los negocios pequeños lleva contabilidad. Entonces, la idea es que usted aquí ponga sí, eh, algo relacionado a esto. Lo que ha puesto la señorita aquí, que es? dice una vez realizado la investigación de campo y mi familia me ha dado cuenta que no, no se tiene mucho en cuenta la contabilidad, sin embargo si sí saben de lo que se trata este tema pero no se aplica ya que no existe una comunicación sobre el tema en otras palabras saben para qué sirve pero eso no se aplica en el hogar tomando en cuenta que en el hogar también es importante pues en la aplicación del diagnóstico sí hacer un párrafo este de unas cinco líneas de esto relacionando con la especialidad sí entonces aquí puede poner en base a lo, a lo expuesto en la en la definición del problema se toma en cuenta que la contabilidad es una herramienta que nos permite a mí eh, conocer en este caso eh, de manera precisa, información económica para tomar decisiones. Eso puede ir poniendo aquí en lo que dice definición del problema. Hace una, un diagnóstico, se puede decir, un diagnóstico de lo que sabe el tema en su familia o en su comunidad, ¿sí? Y luego de eso, pues, eh, aquí mismo, acá abajo, va a proponer la solución dice el planteamiento de la solución. Por favor, si me ayuda, señorita Andrango Verónica, leyendo lo que dice el planteamiento de la solución. Escribe la solución al problema o necesidad aquí. identificando en un máximo de cuatro líneas. Ya, aquí dice planteamiento y solución. Escribe la solución al problema o necesidad identificando en un máximo de cuatro líneas. O sea, aquí usted ya sabe que identificó un problema, que es posible que el tema que va a abordar en su familia, en su comunidad, no existe mucho conocimiento. Entonces, pues una vez que haya hecho eso, pues va a haber la solución. Aquí le ha puesto la solución. Tener más comunicación sobre este tema interesante y muy necesario en, la, en mi familia. Sí, pero bueno, aquí ha he hecho una línea. Es importante que haga en cuatro, en cuatro líneas. Sí, en cuatro líneas. Hasta aquí, por favor, es la primera, eh, la primera, la segunda tarea. Se puede decir que usted ya tiene que presentar. En la primera parte, la justificación: ¿qué es lo que va a poner? Razones por las cuales usted escogió el tema. ¿Sí? Porque es importante la contabilidad, si es que es de la contabilidad. Un poco de lo que es historia. Y obviamente, eh, cómo esto se relaciona en la vida actual. ¿Sí? Eso se llama, para esto también va a utilizar eh, citas cortas o citas largas, tomando en consideración que cuando tiene una cita, aquí tiene que poner el autor de donde saca la información. Por ejemplo, aquí dice el italiano Luca Pacioli, más reconocido como el, abre comillas, padre de la contabilidad, ¿sí? Fue considerado como uno de los precursores del cálculo y las probabilidades y fundamentalmente realizado en grandes aportes a la organización sistematización de la contabilidad. Fue un, considerado uno de los mejores maestros de la contabilidad en toda Italia. Mire, esta es una cita bibliográfica. Sí, se llama cita larga porque está más de cuatro líneas. La cita larga tiene más de cuatro líneas. Si es una cita corta, pues dos líneas. Tener en cuenta eso, ¿no? Hasta aquí, luego de hacer los objetivos, hace una especie de conclusión de lo que está haciendo el tema y, y seguido de esto, pues, plantea los objetivos respondiendo al qué, cómo y para qué. El qué va a ser básicamente eh, el verbo en infinitivo agregado al tema, ¿sí? Aquí la señorita está hablando sobre el tema, la que es la contabilidad, pues, ella ha puesto aquí investigar todo lo necesario para conocer más sobre la contabilidad. Y aquí ha puesto el para qué. Mire, el verbo cambia de sentido. Aquí puede poner analizando, preguntando, investigando, relacionando, y, eh, creando o diseñando. O sea, termina el verbo ya en tercera persona, se puede decir. ¿Sí? ¿Ya? Y el para qué, pues. Básicamente es el motivo o la razón a la, la cual usted escogió el tema. Motivo, razón, circunstancia. Aquí aquí ha puesto para que las personas que no conozcan sobre la contabilidad tuvieran un poco más de conocimiento. ¿De acuerdo? Ahí está hecho el, el objetivo. El objetivo por lo menos debe estar bien redactado. ¿sí? Dos objetivos del de tema dos objetivos del tema, ¿sí? Y la fase de diagnóstico, usted va a describir el problema o la necesidad en su y relacionarlo en nuestra especialidad, tomando en cuenta que aquí ha relacionado en la, en la familia, ¿sí? Eh, usted puede inclusive relacionar esto en la sociedad, o sea, cómo la contabilidad, o cómo en este caso su tema, se relaciona en la comunidad, ¿sí? Luego plantear la solución, hasta ahí tiene que hacer la parte que se llama, eh, que se llama eh, la parte circunstancial de planteamiento de solución del problema. Para el día de mañana vamos a, a explicar de qué se trata esta fase, ¿sí? esta fase de planificación. Voy a dejar de grabar.